En este vídeo vamos a continuar con los componentes de Bootstrap que requieren el uso de Javascript, pero vamos a centrarnos en aquellos que están más enfocados a utilidades de navegación en la web. El primer elemento que vamos a estudiar van a ser las pestañas. Para crearlas hay que tener en cuenta dos cosas, la primera son las pestañas en sí y la segunda van a ser los paneles, es decir, aquellas zonas de la página que van a mostrarse o no en función de en qué pestaña hayamos pinchado. La creación de pestañas se va a basar en lo mismo que hacemos siempre que tenemos un conjunto de valores a representar. Es decir, utilizar una lista. Lista en la que en este caso asignaremos las clases Nav y nav-tabs y cuyos ítems van a ser enlaces que tendrán como referencia un identificador que posteriormente asignaremos a cada uno de los paneles, a cada uno de los tips que querremos mostrar con las pestañas. Vamos a crearnos unas aquí abajo. Vamos a poner dos identificadores, por ejemplo panel 1 y panel 2. Ya tenemos las pestañas creadas, lo siguiente es crear los paneles. Y para eso nos venimos aquí abajo y creamos un div al que asociaremos la clase Tab Content y en cuyo interior van a haber tantos divs como paneles tenemos. En este caso tenemos dos, así que nos creamos dos divs, a los que asociamos la clase tab tabPanel, y además el identificador, que en este caso es panel, y el número de orden. Esto lo vamos a multiplicar por dos, y ya tenemos creados los paneles que van asociados a las pestañas que hemos creado antes. Vamos a poner un texto... Y vamos a probarlo. Venimos al navegador, pinchamos en el panel 1 y en el panel 2 y no aparece absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque necesitamos conectar estos paneles, estas pestañas, con el JavaScript que proporciona Bootstrap para que las pestañas hagan la funcionalidad que tienen que hacer. Y para ello, como siempre hacemos, utilizaremos la propiedad data DataToggle, solo que en este caso asociada al valor Tab. Tanto en una pestaña... como en la otra. Venimos aquí al navegador, probamos, y aquí tenemos ya las dos pestañas funcionando tal y como esperábamos. Como es habitual, Bootstrap nos permite jugar con las pestañas y aplicar estilos nuevos o estilos diferentes. Así, por ejemplo, podemos decirle que esta pestaña, por ejemplo, la primera, esté activa, de manera que cuando se cargue la página ya tengamos una pestaña cargada, o incluso cambiar el estilo y en vez de que sean pestañas, hacer lo que se denominan píldoras, cambiando la clase NavBar por pills y modificando el toggle en vez de tab a pill. De esta manera vemos que el diseño cambia, ya no es un diseño en modo pestañas, sino es más bien modo botones, ¿no? modo que lo denomina él píldoras. O distribuir estas píldoras para que queden repartidas en todo lo ancho del contenedor para lo que utilizaríamos aquí, además de las dos clases que hemos puesto, la clase NavJustify. Bueno, pues dejando de lado las pestañas, otra forma de navegar por la web es utilizando lo que Bustrad denomina la barra de navegación. Una barra de navegación es algo parecido a lo que serían las barras de herramientas en una aplicación de escritorio. Es decir, un elemento en el que no únicamente hay botones, sino también hay elementos como puedan ser combos, como puedan ser casillas de edición, etcétera. Para empezar a construirla, vamos primero a comentar lo que son las pestañas, para que no nos molesten. Y eh, vamos a crearnos un div que haga las funciones de contenedor de nuestra barra de navegación. Lo que ocurre es que en este caso no vamos a utilizar un div como contenedor. La barra de navegación es un elemento muy particular dentro de las páginas web. De hecho, lo es tanto que HTML5 ya proporciona una etiqueta para poder crear esas barras de navegación. Así que con el objetivo de no perder semántica en nuestro documento, vamos a crear nuestro contenedor, pero en este caso con la etiqueta nav. Etiqueta a la que asociaremos la clase navbar y la clase navbar default. La primera clase está definiendo el tipo de componente y la segunda está definiendo la estética de ese componente. Tenemos dos opciones, el default o otra, que es la inversa que lo que hace es cambiar los colores de manera que la barra tiene un fondo oscuro y un texto en color claro. Bueno, pues en su interior vamos a colocar, por ejemplo, tres botones. Y como ya hemos comentado con las pestañas, cuando tenemos un conjunto de elementos a insertar, lo que usamos es una lista. Así que de manera muy similar a lo que hemos hecho en las pestañas, podríamos crearnos una lista a la que asociamos la clase nav y la clase navbarbar. clase que su interior tendrá una serie de ítems, vamos a poner el que 3, que sean enlaces y que tendrán como texto, por ejemplo, botón 1, botón 2 y botón 3. Ponemos aquí las almohadillas y a la derecha tenemos ya la barra de navegación con los tres botones. Lo que ocurre es que esta barra de navegación es todavía muy mejorable. De hecho, lo primero que se suele hacer es incluir la lista dentro de un contenedor generalmente de tipo fluido. De esa forma, si hubiera muchos botones en la barra, tantos que no cupiesen en el ancho del navegador, estos se repartirían en dos filas. De hecho, eso ya lo va a hacer ahora, pero el problema es que, entre comillas, lo hace sin control. El estilo que está definido va a permitir que esos botones sobrantes se coloquen en la fila de abajo, pero el formato que se va a conseguir no va a ser el mejor. Así que vamos a venirnos antes de la lista, íbamos a incluir un contenedor con la clase Container fluid y vemos que los botones se han retranqueado un poquito hacia la derecha. Podríamos poner un contenedor normal sin que sea fluido y lo que conseguiríamos sería que vieran unos márgenes a la derecha y a la izquierda de manera que siempre la barra estuviera centrada. Más que la barra, que el contenido de la barra estuviera siempre centrado con respecto al ancho del navegador. Y lo segundo es que la barra es responsive, como todo bootstrap, pero es un responsive mejorable. De hecho, si venimos al navegador y reducimos un poquito el ancho, vemos que ha convertido el menú horizontal en un menú vertical, en un menú apilado. De modo que en resoluciones más pequeñas tengamos más hueco para poder leer el contenido de todo el ítem. Es decir, que la barra sí que es responsive. Lo que ocurre es que hoy en día, este tipo de barras de navegación, cuando cambian a modo responsive, simplifican todavía más su diseño. De manera que al final únicamente suele quedar un botón, cuyo icono suelen ser rayas horizontales, que al pulsar sobre él despliega todos los elementos de la barra de navegación. Y como no, para conseguir este efecto, Bootstrap también nos proporciona herramientas. Vamos a dejarlo como estaba. Básicamente, la solución consiste en crear eh, dos barras. Una que va a ser la que se va a ver cuando las resoluciones sean pequeñas y otra la normal, la que tenemos ahora mismo, que sea la que se visualizará con resoluciones grandes. Realmente la de resoluciones grandes ya la tenemos creada, es la que tenemos en pantalla. Así que lo único que va a quedar por hacer va a ser eh, decirle o envolverla dentro de un contenedor, al cual aplicaremos la clase colapse y eh, navbar colapse. Con esto simplemente lo que vamos a conseguir es que la barra pueda aparecer o desaparecer, pueda colapsar en función de si se pulsa o no se pulsa un botón. Un botón que va a estar en la nueva barra que vamos a crear, que va a ser la barra que va a aparecer en resoluciones pequeñas. Vamos a crearla, nos venimos dentro del contenedor fluido y creamos el contenedor al que en este caso asociaremos la clase Navbar Header. e incluimos en su interior un botón al que aplicamos la clase navbar-toggle la y la clase collapse. Y en su interior incluiremos tres span con la clase y con bar que van a formar las tres rayas que aparecen como icono del botón. Así que multiplicamos por tres y si vamos al navegador y reducimos el ancho, vemos que aquí tenemos el botón con las tres rayas. Obviamente este botón no hace nada. Hace falta que apliquemos el Javascript correspondiente para que este botón haga que se desplieguen todos los elementos, todos los ítems de nuestra barra. Vamos a dejarlo como estaba. ¿Y cómo aplicamos el Javascript? Bueno, pues como hemos hecho siempre, utilizando la propiedad toggle. Así que vengo al botón y le añado la propiedad data-toggle que en este caso irá asignada al valor colapse. Con esto ya tenemos el botón vinculado con el Javascript, pero ese Javascript va a hacer que al apretar el botón aparezca o desaparezca cierto elemento. Hay que indicarle cuál tiene que ser ese elemento, cosa que vamos a hacer con la propiedad data-target. a la que vamos a asociar el identificador de la otra barra, la barra que se va a ver en resoluciones grandes. Por ejemplo, vamos a poner... Copiamos y nos lo llevamos aquí y se lo asignamos a la otra barra. Si ahora ya venimos al navegador y eh, reducimos el ancho, aparece el botón y al pinchar va a aparecer el menú desplegable o de manera desplegable los ítems de la barra. Bueno, pues a esta barra todavía se le pueden aplicar ciertos plugins que permiten conseguir efectos muy estéticos. Uno de ellos es el que se denomina el efecto espía y que consiste en que los diferentes elementos de la barra se vayan activando en función de en qué parte de la página nos encontremos. Es decir, por ejemplo, si esta página que tenemos en pantalla tuviera tres secciones, la 1, la 2 y la 3, cada una de ellas accesible mediante el botón 1, botón 2 y botón 3, sin vez de usar los botones de la barra, eh, accedemos a esas secciones mediante el ratón, mediante el scroll, cada uno de los botones se activará en función de la posición de la página en la que nos encontremos. Es un efecto muy típico de muchas páginas web y, seguramente, para verlo más claro, lo mejor es hacer un ejemplo. Bueno, el efecto se llama spy o el componente se llama spy porque, supuestamente, un elemento es espiado por otro, de tal manera que, cuando obtiene información de primero, actualiza su estado. Es decir, algo así como que la barra está espiando el contenedor donde está el contenido y, en función de donde se encuentre el contenido, eh, la barra actualizará su estado activando o desactivando los botones. Pero más que entenderlo así, tal vez lo mejor es entenderlo como que el contenido se deja espiar por la barra. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente donde vamos a incorporar las clases necesarias para hacer la gestión de este, de este elemento, va a ser en el contenido, no en la barra. Vamos a crearnos ese contenedor. Vamos a venirnos aquí. Y nos creamos un div que en su interior tenga una cabecera, por ejemplo, de nivel 4, a la cual asignaremos un identificador, que será botón 1, botón 2 y botón 3, que tendrá como texto eh, sección 1, sección 2 y sección 3, y que además tendrá un párrafo. Esto por tres veces. Veo que está en negro, con lo cual es que he metido el contenedor Aquí lo tenemos dentro de la barra, tiene que ir fuera y aquí vamos a poner un texto. Evidentemente para conseguir el efecto necesito hacer un scroll y en este caso no hay posibilidad de scroll ya que todo el contenido cabe perfectamente en el contenedor. Así que voy a modificar el div para que sea un poco más pequeño, para lo cual voy a aplicar una clase. Y voy a crear un documento. CSS. le voy a dar un alto, no muy alto para que pueda tener el scroll y le voy a indicar que el overflow, en este caso en i, sea scroll. Y vamos también a asignarle el posicionamiento relativo, ya que el cálculo de la posición de cada uno de los elementos se basa en función de este posicionamiento. Vámonos al index a incluirlo. Y ya tenemos aquí un contenedor pequeño en el cual podemos movernos con la barra de desplazamiento. Bueno, el primer objetivo va a ser que al pulsar en cada uno de los botones vayamos a cada una de las secciones, así que para eso, tan sencillo como venirnos aquí abajo y poner como referencia los identificadores de cada sección. Bueno, pues ahora lo que queremos es que cuando nos movamos por aquí, cuando nos desplacemos en el contenedor, el botón que se va a poner activo va a ser aquel que tengamos visible en el contenedor. Ahora mismo sería la sección 1, pero la idea sería que cuando estuviéramos justamente aquí, en sección 2, este botón fuera el que se pusiera activo. Bien, pues para eso vamos a decir al contenedor que puede ser espiado, que alguien le va a poder espiar y se le va a poder proporcionar la información de en qué punto se encuentra. ¿Cómo se lo indicamos? Bueno, pues desde aquí añadimos la propiedad spy con el valor scroll y le decimos que el elemento que puede espiarle va a ser la barra de navegación. Por ejemplo, le ponemos un identificador que vaya a ser mi barra, identificador que eh, copiaremos, que asignaremos, mejor dicho, a la barra de navegación. Y vámonos al navegador, eh, vamos a cargar la página antes y si nos desplazamos por el contenido, vemos que los botones de la barra de navegación se van activando en función de cuál es la sección que tenemos visible en primer lugar. Aquí vamos a poner la 3, aquí la 2 y aquí la 1. Por supuesto, si reducimos el ancho del navegador y la barra de navegación pasa a modo responsive, aunque hagamos el scroll, vemos que el efecto sigue funcionando perfectamente. Una cosa que no he comentado antes es en qué momento Bootstrap convierte la barra de navegación normal en una barra de navegación responsive. En este caso no hemos utilizado en ningún sitio los mnemotécnicos que hemos visto en vídeos anteriores y es porque automáticamente Bootstrap hace la conversión cuando pasa de resoluciones pequeñas, de resoluciones de tableta, a resoluciones muy pequeñas. Es decir, resoluciones que él llamaría resoluciones para móviles. Vamos a dejar esto como estaba. Otro plugin interesante a aplicar en la barra de navegación es el affix. Con este plugin lo que conseguimos es que cuando hagamos un scroll de la página, la barra siga el scroll de la página, es decir, se mueva junto con la página, pero que este movimiento lo haga únicamente hasta una posición en concreto. A partir de esa posición, la barra permanecerá fija, aunque el resto de la página seguirá haciendo scroll de manera normal. Para ver el efecto, vamos a modificar un poco la estructura de nuestro CSS, de manera que tengamos un poco más de movilidad en la página y podamos ver el efecto mejor. Vamos al CSS y hacemos que la cabecera de nivel 1 tenga un alto de 80 píxeles para que quede un poco más alta. Vamos a ponerle un color de fondo para que se vea claramente. Y ya que estamos, lo centramos. Además, como para ver el efecto, lo que quiero hacer es un scroll en la página, no en el div que tenemos, sino en la página completa. Voy a hacer más alto el div. Voy a hacerlo, por ejemplo, de 400. Y vamos al HTML y hacer que cada sección sea un poquito más larga. Vamos simplemente a copiar párrafos y aún así, aunque ya tenemos más contenido en la página, todavía tenemos página de sobra, así que lo que voy a hacer va a ser reducir el alto del navegador para que el scroll sea necesario. Bien, a partir de aquí ya el scroll para ver toda la página, ya sí que me hace falta el scroll y podemos ver que, como es normal, eh, la página sube hasta que permita ver todo el contenido de la misma, ¿vale? Es decir, lo que es el header 1, la barra de navegación y el alto del div. Vemos que la barra de desplazamiento llega justo hasta el final. Bien, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo va a ser que no se permita subir la página completa, sino que, cuando lleguemos a cierto punto, que va a ser el punto en el que está justamente la barra, es decir, algo parecido a esto, la barra de navegación se quede fija y ya por mucho lo que hagamos, no suba. Se quede justamente donde está. Es decir, algo así. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues igual que antes, espiando. Solo que en este caso lo que se deja espiar es la barra de navegación. Vamos al código... Y vamos a envolver la barra de navegación con un div al que añadiremos eh, la propiedad data spy igual que antes, solo que en este caso en vez de scroll la asignaremos a fix Además de esta propiedad, que es la que va a permitir la conexión con JavaScript, vamos a necesitar otra que nos indique a partir de qué momento la barra va a pasar a ser fija. Ese momento es una posición que la vamos a indicar con la propiedad Data Offset Top. Es decir, a partir de qué cantidad de alto de la parte superior de la página se ha escondido ya al hacer el scroll, a partir de esa cantidad la barra de navegación permanecerá fija. En este caso, el h1 le hemos puesto que tiene 80 píxeles de alto. Teniendo en cuenta que hay una separación, hay un margen entre los dos, vamos a poner, por ejemplo, a partir de los 100 píxeles. Es decir, a partir de que subamos 100 píxeles, de que subamos esta cantidad de página, la barra dejará de moverse junto con el resto de la página y permanecerá fija. Bien, pues además de incluir esta línea, además de envolver nuestra barra de navegación con, con este contenedor, es interesante hacer otra cosa más. Realmente lo que está haciendo Affix es intercambiar la asignación de una clase a la barra de navegación. En un principio, condiciones condiciones normales, lo que se aplica es una clase que se llama affix-top y en el momento en que llegamos al punto de cambio, en este caso a los 100 píxeles, se quita la clase affix-top y se aplica la clase affix. Obviamente, esa clase affix lo que está haciendo es haciendo un posicionamiento fijo, pero aparte de eso, poco más hace. Es cosa nuestra el asegurarnos que esa barra va a estar en una posición determinada y que, por ejemplo, esté en un plano muy alto para que el resto de la página pase por debajo de ella. Esas propiedades dependen de nuestro diseño de la página, por lo que Bootstrap no define ninguna de ellas en la clase affix. Así que hemos de ser nosotros los que decidamos qué poner y, por supuesto, ponerlo. Vámonos al main, CSS, y vamos a añadir la clase affix, a la que le diremos que la barra se quede fija siempre arriba. Vamos a ponerle también que el ancho sea el 100% de la página. Y por último, vamos a decirle que el z-index sea muy alto, de manera que la barra de navegación esté siempre por encima del contenido de la página. Y además, le ponemos el tag important para que ningún elemento, ningún CSS posterior haga que esta propiedad se pierda. Así que solo nos queda probarlo. Venimos al navegador y eh, subimos hacia arriba y cuando llegue a los 100 píxeles, que será cercano a cuando desaparezca el header, la barra automáticamente se ha posicionado en el top 0 y ahora por más que es lo que hagamos, vemos que siempre se queda fija, faltaría ya por desplazar lo que es el resto del div, pero ya está dentro del contenedor, ya no está dentro de lo que es la página.